Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ahora les vamos a enseñar lo que es el Parque Nacional, el Boquerón. Sí, exactamente, mira, aquí en San Salvador. Ajá. realmente es la subida hacia la vista a un volcán de aquí del Salvador sí la grieta del volcán pero les vamos a mostrar todo cómo es exactamente está cuál, cómo está el camino es fácil si es difícil exacto y pues les vamos a mostrar todo todo todo hacia el cráter sí para si gustan venir vengan con toda la confianza del mundo y la verdad venimos con Jackie Wendy que nos trajeron exacto. ahí sí les dejamos sus redes sociales para que los vayan a seguir y pues bueno Mario hay que continuar para vamos subir. a caminar y una aventura nueva aquí en San Salvador Ajá, sí, wow. lo que nos gusta el primer hacer. viaje Mario, que hacemos en el canal, ah, que chido. Vamos, a pues vamos. Acá mirador. Estamos en, la, en una punta de un cerro y se ve todo lo que es San Salvador. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy padre. Igual muchos de aquí de El Salvador lo conocen. Sí. Muchos, incluso hasta mexicanos que hayan metido para acá. Es, es algo como que muy común de, de venir a visitar aquí. Y pues miren la hermosa vista que está. Nomás para que se den cuenta, vean dónde está San Salvador. Y a la altura que estamos, Mario sí, la verdad. Y todavía falta más altura Porque está ahí arriba el mirador Es solamente caminar, solamente se traen agua Porque igual es complicado para ustedes Para caminar, aunque el clima Lo dice, está muy cómodo es Está muy, muy a gusto, gusto. bien fresco. aquí Dicen no que si ahorita hace frío, imagínense en diciembre Que es muy helado, sí, la verdad es un clima Muy, muy, pero muy agradable Ajá, Y exacto. me encantó, pues ahorita vamos a subir Vamos a, a ver qué les parece Adiós, El Salvador Jackie Wendy a conocer el volcán de El Salvador, pero cuál es, es el, el nombre? Salvador. Salvador. Aquí estamos en el Boquerón, Parque, Parque Nacional. Nacional El Boquerón. Sí, oh. suena, suena como Boquerón como de grande. Boquerón, Exacto. Exacto. porque como aquí porque o sea, el volcán, pues, la boca del volcán es así, entonces por ah, eso. No. La verdad está muy a gusto Mario, el clima está muy fresco, sí, sí, me gusta sí. mucho. Pero Con pues chunfa, ahorita peor. ya vamos a empezar a sudar poquito más, ah, vamos a empezar a calentar el cuerpo más. Dos horas de caminata de aquí. Ah y después dos horas para bajar <risa> si te tropezas es, es como diez minutos va pero ah. si no, si va a mal, Hay quien lo pare. Ajá, Ajá exacto Nos aventamos, tabugais. exacto Mira Mario, ahí está el mapa para que no nos perdamos Ahí hay botiquín, ve ¿Dónde botiquín? ¿Dónde? ¿Dónde? Allí dice botiquín, ve Ah, en serio ah, pues, O sea que hay un botiquín en algún botiquín. lugar Vaya, mira, aquí te puedes ir por todas esas rutas, ve Sendero ay, cerrado, aquí no puedes pasar Pues no sé, pero ah. si me desmayo, me ayuda ahí me cargan Ahí te deja. Ahí te dejamos Ahí te dejamos me jalan con una rama. Ay. Mejor lo dejamos, me parece mejor esa idea. ¿Quiénes apoyan esa idea? Yo. Yeah. ¿Ustedes? A ver el pozo de la suerte. Ah ese <risa> ¿Es me aviento, ¿crees que me case? Eh, una cosa? tu enfermedad al... tal vez Ay, oh. caray, verdad, está muy sucio ¿Crees que si me viento se, se logre cumplir mi deseo de casarme? No lo sé Mario, <risa> hay, hay que investigarlo, aviéntate Le voy a tomar foto sí. al mapa y voy a ver para dónde vamos Ah, sí. mejor Pero de veras, este, ¿a poco no van ustedes? Vete aquí Camino. puedes caminar para si quieres esta ruta, si quieres aquella ruta queremos una ruta fácil, ruta, fácil. vamos equipándose ya aquí con el mapa ya es nuestra guía profesional, para dónde marca la flecha. Nos perdimos. <risa> Empezando ya nos perdimos. <risa> ¿Sabe por dónde ¿Por aquí? ¿O nos... uh, sí, por acá, por, por acá. Ah, bueno. Ah, pues ya nos dijo. Pero este es un no. camino corto. ¿Quieren hacerlo más largo? Acá. Pero, cuando me da la pregunta, ¿cuál es el más fácil para usted? Para mí, este. Para el mío. Pero, para uno que no puede sí, hacer mucho sí, ejercicio. Por por este. Este. Por este. este. este. Es más Ah. Ok, ah. este es más, tira, o sea. Lo podemos seguir. Ah, ok. Muchas gracias. Ahorita no lo alcance. seguimos. Entonces, ¿Y por si este. lo pensamos, bueno, si no, ni se va. Javier, <risa> yo le dije. Y luego él este. dijo: vámonos no. para allá, desde ahí. Ese no, es lo que más fácil, fácil se ve. Es que mi brújula está fallando ahorita ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué crees? Vamos ah, para, para allá, va allá es lo más fácil. Oye, sí, que yo le dije: este está más derecho porque aquel tiene mucho camino. Vamos. Hay, hay que seguir caminando porque bueno, esto es de caminar. Que, Jackie y Wendy. <risa> ¿Y crees que haya culebras aquí? Ojalá que sí. Solamente Mario. <risa> este paisaje es muy bonito y se los recomiendo aquí en San, en San Salvador. Y gracias a Jackie Wendy. Que, que nos amo. traen de turismo. A Salvador. Sí, no se crean, nosotros cada... andamos conociendo también. <risa> Ay, man, me enamoré, El rato de una salvadoreña. Eso sí, no sé. <risa> ah. <risa> Le van a pegar. <risa> Eres tú, tu mujer te dominó. Ya ves, Mario. Ya la traían preparada. Sí, no. La traían preparada para Mario. Ideas anteriores y, y ya la traían preparada. Esa que la vamos a cantar a Mario. Ajá, siempre, estaba la, reservada para Mario. Ajá, la ensayaron muchas veces para Toda Mario. Toda la noche no hemos dormido para agarrar el pasito. Entonces, y pasamos, Mario, como, como, como, nacionales. como Nacionales. Gracias a Jackie, Gracias a, a, Jackie a Wendy. Nomás es que ya, ya no la sabemos. No, hablen. solamente. <risa> Allá tu papá quería hablar. Exacto. Y solo no, años. no, no. Y aparte, Mario, de todos modos, dos dólares es un precio razonable. Sí, la verdad sí es muy barato dos dólares, porque igual en México si tú vas a una tour así te sale de mínimo cinco dólares aproximadamente a un break aquí es cuando ya no aguanta <risa> ¿eh? y aquí te actualizan el mapa mira oh, ya aquí. Sí, pero ya estamos más cerca yo ya. creí que por aquí nos íbamos sí, sí. Por para, para, para arriba dice ahí. Sí, sí. <risa> Los baños de. El mirador. <ríe> pero. Del... Están muy antiguos. Sí, pero. ¡No, ¡Hombre! Bien, no. ¿Qué pasó? <ríe> Yo nunca había visto un baño así. Está no mames, no tanto así. ¡Ah! ¡Oh! Está premiado. Está premiado, dice. Sí, nosotros así nosotros tuvimos que usar de eso, ¿Sí? entonces, mi abuela. ¿De veras? No, no daba miedo. Yo nunca en mi vida había visto un baño así. Sí. Ni los hemos usado pues. Ajá. No, Yo menos. Misa, wow. sí. Cuando uno iba al baño, a veces las cucas te mordían el wow. A mí no me pasó. Ah, ah, me, ya, me contaron, con me contaron. Me contaron. <risa> a a mí me han Vamos a hacer un reto a ver quién la sube más rápido corriendo. ¿Sale? Las, los cuatro. Da. Una, dos, dos tres. tres. Ya, nueve segundos. Ah, ah, nueve segundos. Mira, aquí a ver, una, dos, tres. 7 7 hiciste y aquella, hiciste. Sí, aquella 9 13. ¿Quién va? y yo 2, 3 <risa> corre, corre listo 13 1, 2, 3 8 segundos y pues vamos a continuar al menos esta subida sirvió de ejercicio ¿eh? si sí, sí sirvió de ejercicio y pues acá viene mi papá mira cómo viene a mí me han hecho la prueba para que vean. media ah, sí. hora me llego. No, no. Mira, Paul, ese mirador se llama Mirador los Elechos. Los helechos. Ajá, Vamos a subir, vente. Vamos. vamos. Es para los que tienen hambre. Ajá. Y pues aquí te dan su merienda. Su merienda, oh, su merienda cuando, y su descanso. No, ah, ya se acabaron los mangos. No, no llegamos tarde. tarde. De poco a poco vamos subiendo y no les quiero mostrar hasta que ya veamos nosotros, Mario. Sí, sí, sí. Oh. Qué profundo está esto. Grábense la reacción y después enfocas para allá. Ah, wow, oh, wow. Oh, Está muy alto. ¿Qué? Si trajeramos el dron, lo voláramos. Si volaron, se vuela. Pero, pues, no pudimos pero pues no pudimos por, volar, por el aeropuerto. Y... Realmente este es el cráter del volcán. Sí. Ajá pregunta este volcán es activo no ya dejó de ¿cuándo funcionar cuando fue la última er, erupción no sabes no había nacido yo a uh, uh, uno uh, no. no no sé ah, no. porque ya decimos uh? sí, yo lo digo bien, segura este me acuerdo de la erupción del volcán nada más. pero de este no. no de este no fíjate o sea, que es la primera vez que yo veo un volcán sí. Sí, nunca sí, me había sí, tocado bien. ver un volcán imagínate a dónde venís Ay, a ver al Salvador a ver? El hasta San Salvador lo que se me hace muy curioso es el círculo que está ahí abajo, Paul. Sí, pues yo pienso ahí que es, es el cráter, cráter. Es como el senderito. Ajá. Y te se sales alrededor así. Ajá, y es por donde puedes caminar. Wow. Wow. vamos al mirador número 2 que ah, se encuentra okay. hacia allá hacia donde va Jackie Wendy y pues vamos a seguirlos vamos porque ya seguir. allá... la verdad vengo muy emocionado por esta bonita aventura y experiencia que nos trajeron a hacer Jackie Wendy ¡Ay, me caí! <risa> <risa> <risa> no bueno que lo filmaste! <risa> y la verdad sí me siento emocionado y nunca pensé conocer un volcán. Este mirador se llama las begonias. Las begonias. No sé qué signifique, yo pero suena raro. Begonia. Ah, eso sí yo no sé, pero. Como los helechos, pero los helechos. yo los no. Ese este es el segundo mirador y se ve bien Begonia. chido. Las hortensias la Mario, iba a decir eh, los hortensios la, wow, la verdad este es muy bonito el estar aquí Mario, como lo repito ¿Sabes qué estaría bien padre que hicieran aquí en este volcán, en este cráter? ¿Qué? ¿Un camino hacia en medio Mario no. flotando? No, una tirolesa Uh -huh. de aquí al otro lado. Ah. Este es muy padre, pero si sí es algo riesgoso. Sí, si, pues Mario, imagínate es peligroso. Mira Mario, hay otro ah. más alto, mirador los cartuchos. La verdad, es sí, pues justo. Mario, hay que disfrutar un rato la vista y apreciar. Espero les haya gustado. La el... verdad nos encantó esta bonita vista del de Salvador. Este, uno de los volcanes del de Salvador porque nos han dicho que hay más, Jackie y Wendy. Y pues ahora sí finalizamos el video, Mario, con esta bonita vista que tenemos del volcán. Y allá está Jackie Wendy que nos trajeron. Muchas gracias. Ahí, ahí, ahí les dejaremos redes sociales de Instagram y YouTube sí, para que vayan a, a suscribirse. Ajá, exactamente, y a seguir. Sí. Espero sí. se suscriban. Le den like. Activen la campanita. <risa> y síganos en la encuesta de Instagram que va a aparecer por aquí. Y también recuerden ir este a nuestro Facebook, que ya tenemos Facebook, y ahí estaremos subiendo videos no, también de no. YouTube, pero ahí es más fácil de que los compartan ustedes. Y, y si se caen, van a ver otra parte del video. ¿sí? <risa> y y me me bye. Bye. Hasta la próxima, Mario.